Hola, hola, hola amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya estamos en la ruta hacia Tandil Estamos yendo hacia una ciudad de Aries Con luna en Capricornio, conservadora Y ascendente en Géminis Vamos a ver, a ver ahí, ahí me veo, sí, ahí estoy yo, hola, hola, hola, manejando, sí, hacia la ciudad de Tandil, nos vemos, ¿eh? Ya estamos en la ciudad de Tandil, en la cabaña, acá, gracias a todos los que hicieron posible este video, a ver cómo hago para mostrarles. Ahí está. Ahí les estoy mostrando todo, todo el predio. Donde vamos a estar hoy, mañana. Mañana vamos a estar grabando desde acá el vivo. Haciendo el vivo. Como corresponde. Sí, desde acá, desde este lugar maravilloso. Miren qué lindo el entorno. Todo lleno de árboles. Es muy lindo Tandil y rodeado de las sierras de Tandil. Tandil tiene sierras. Y acá estamos para que disfrutemos. Acá unas imágenes de panorámicas eh, de la ciudad de Tandil. Allá atrás se ve detrás, detrás de las piedras se ve la ciudad. Así es Tandil. Y esta la piedra movediza la famosa piedra movediza y acá estamos en una vieja tapera convertida en almacén de quesos eh, otra de las atracciones turísticas de tandil junto con la piedra movediza esta ciudad ariana con luna en capricornio conservadora conserva lo que eh, tenían antes muy muy conservadora esta ciudad serrana miren ven cómo se pueden encontrar esas postales hermosas eh, en pleno camino esas postales divinas y esto el centro, pleno centro cívico de la ciudad acá una grabación de eso mismo que les mostraba en fotos eh, esta grabación eh, para ustedes, la iglesia principal eh, de Tandil, ahí en, en la plaza Fuerte Independencia se llama, por allá atrás se ve, no sé si es la municipalidad, el edificio municipal o es algo cultural, la verdad me tendría que haber fijado mejor, ¿no?, para poderles ir haciendo todo el relato es muy bonito Tandil, es para venir y disfrutarlo. Tienen que venir, tienen que venir. Y, y esto es eh, todo el alrededor de la plaza, todo iluminado, con... Nada, muy lindo, me gustó mucho. A mí yo disfruté tanto porque... Eh, nada, es, eh, es un lugar... Eh, típico de Aries por donde tenés eh, desde los orígenes hasta eh, turismo aventura eh, eh, y un montón de cosas eh, que podéis hacer en la ciudad eh, claro que con esa luna el Capricornio lo que hace es, eh, es distancia entre las personas y acá bueno un recuerdo hermoso eh, no, no sé si hermoso es la palabra eh, ahí alrededor de, de ese monolito daban vuelta, dan vuelta aún las Madres de Plaza de Mayo cada jueves eh, pidiendo por la aparición con vida de sus hijos, aparición con vida de sus hijos que el, el gobierno de la dictadura militar eh, declaró como desaparecidos, que los desapareció y, y las madres en esa lucha de verdad, memoria y justicia que siempre llevaron una lucha pacífica, una enseñanza increíble para cada uno de nosotros, para cada uno, para cada una de nosotros. Bueno, estos son típicos senderos por donde se puede caminar, hacer turismo, aventura, eh, muy típico de la ciudad para que vengan. Y esto, una de las atracciones principales, el cristo, que tenés que subir todas esas escaleras. Yo en otro momento que vaya a la ciudad voy a subir haciendo toda la grabación. Esta vez les traje ese, ese video para que lo vean. Tenés que subir, no sé cuántos escalones son, son como 100 escalones o 200, pero tenés que subir hasta allá arriba ese cristo. Esta es la carta natal. Como Nosotros lo que hacemos son eh, viajes para ver por qué las ciudades evolucionan de una manera u otra eh, y estudiarlos desde el punto de vista astrológico. Eh, vemos en lo que es astrología política o astrología mundana, eh, como le llaman también, eh, vemos esto eh, vemos que la ciudad que estamos visitando la ciudad de Tandil nació el 4 de abril de 1823 eh, ¿por qué se toman las 12 del mediodía para eh, para las ciudades? porque normalmente no se sabe a qué hora se firmó eh, esa acta entonces fue durante todo el día que influyó, pero esas 12 del mediodía eh, marcan siempre ese sol en Casa 10, que es el momento mm, eh, principal en que las autoridades el gobierno toman eh, posesión del, del lugar. ¿no? El, el sol en astrología está representando eh, en astrología política a la autoridad a las autoridades a las instituciones a, a la conformación y la casa 10 es eh, el, eso, la institución como tal entonces siempre se supone eh, que cuando se hace la carta natal para un país, para un eh, para una ciudad es a las 12 del mediodía el momento más fuerte esta ciudad nace con una particularidad con el sol en conjunción eh, el sol en conjunción con Marte Marte es el planeta de la guerra eh, y y está en su domicilio en Aries yo lo que decía es que se nota la militarización de la ciudad no digo que sea una ciudad militarizada pues sería muy exagerado creo que dije así en el video que hice en vivo pero es muy exagerado lo que digo es respecto a Mar del Plata por ejemplo que tiene eh, casi un millón de habitantes esta ciudad es un... A, um, 15%, un 14% de lo que es Mar del Plata tiene nada más que 140.000 habitantes y ves policía, gendarmería, militares eh, muy, eh, muy a menudo muy dando vuelta por toda la ciudad eh, y en Mar del Plata no lo ves tanto eh, después bueno, cada uno se sentirá más seguro o menos seguro con eso no pero... Eh, y creo que eso es una de las cuestiones que marca este Marte en conjunción con eh, el, el Sol pero además ahí está un planetoide que se llama Quirón ¿sí? que Quirón ahí en conjunción con el Sol y con, y con Marte eh, eh, en Aries eh, está hablando de esa necesidad que tiene la gente eh, que vive ahí de sentirse más segura. ¿sí? O sea, tienen como una inseguridad la gente de vivir ahí y necesitan sentirse más segura y es raro en ciudades pequeñas así de, de 100.000 habitantes de 30.000, 50.000 eh, ver tanto despliegue como se ve ahí eh, eh, es una ciudad hermosa es eh, una ciudad que se nota ese, ese ascendente en Géminis eh, pero también se nota esa luna en Capricornio, en Septil, con Plutón en Aries. ¿sí? Eh, y en Septil, el, eh, el nodo norte, el nodo kármico en Acuario, la comunidad, lo comunitario, eh, en, eh, en Septil con Mercurio. Sí, con Mercurio en Pisces porque es especial o sea, si vos le hablas a las personas las personas te contestan con una amabilidad increíble eh, pero si no te dirigís a ellos eh, es, com, parecen completamente fríos completamente distantes nadie se mete con vos eh, a menos que vos entables una conversación que le pidas algo y ahí sí eh, comienza a, a haber una eh, una relación un poco más fluida pero hay que romper esa barrera de hielo que ponen eh, por esa luna en Capricornio la gente que es de ahí que es nacida ahí se nota mucho más pero la gente que logró irse a vivir ahí y que logró hacer su vida ahí también se le nota aunque vengan de otras ciudades por eso yo digo que eh, la ciudad que uno elige para vivir es donde uno se siente cómodo ¿sí? Que no es casualidad eh, la ciudad que uno elige para vivir, que puede ser la de donde nació, podría ser, pero muchos eh, nos estamos moviendo por distintas ciudades. Yo, por ejemplo, vivo en Mar del Plata y yo no nací en Mar del Plata, sin embargo, es en la ciudad donde más cómodo me siento. Entonces, eh, eso se marca mucho, está muy marcado. ¿Dónde está marcado que, que es una ciudad ideal para hacer turismo? Bueno, en que eh, la Casa 7, la Casa de la Sociedad, está en Sagitario, ¿sí? Y tiene a Urano y a Neptuno en conjunción, ¿sí? En Capricornio. Entonces, eso de alguna manera a mí me está hablando de que para ellos el turismo es un negocio y lo saben usar, lo saben aprovechar. ¿sí? Saben aprovechar, no aprovecharse en el mal sentido, sino que saben aprovechar ese negocio que tienen. Es una ciudad muy linda, rodeada de sierras. Eh, ahí eh, En el video yo les mostré mensajes. Eh, eh, perdón, en mensajes no postales, fotos eh, videos eh, entonces es una ciudad donde uno se siente cómodo eh, haciendo turismo eh, si ustedes se fijan todos los planetas están por sobre el horizonte o sea en el 4 de abril de 1823 a las 12 del mediodía se veían todos los planetas absolutamente todos eso quiere decir que ellos quienes nacieron ahí quienes viven ahí la idiosincrasia del tandilense ¿sí? es que es muy reservado en sus cuestiones no habla de sus cuestiones casa 1 a las 6 y es dado a hablar de cuestiones más superficiales, más que tienen que ver con eh, el, el paisaje, la, eh, lo que se hace ahí y, eh, y no sobre ellos, ¿sí? eh, o sea hay como toda una parte oculta de la ciudad eh, otra cosa que yo les decía... Bueno, con este ascendente Géminis... Ideal para... Y, y ese Sol en Aries... En conjunción con Marte... Eh, y el Medio Cielo en Aries... Ideal eh, para ir a hacer... Turismo-aventura, o sea... Eh, caminatas... Eh, andar a caballo... Eh, tiene para... Eh, ...teleférico... ...bueno, todas cuestiones que... ...no pudimos disfrutar... ...por el tiempo, pero que... ...en algún momento, cuando volvamos a hacer... ...el viaje a Tandil, a mí me queda muy cerca... Eh, ...vamos a disfrutar de... algunas alguna de esas cosas, pues a mí mucho... ...el turismo aventura, a pesar de ser... ...sagitario, no me gusta... Eh, ...pero algunas de esas cosas... ...como caminatas y demás... ...entre las sierras, es muy bonito... Y, y les voy a traer algunas imágenes eh, bueno eh, nada los espero en el próximo destino astrológico chao hasta la próxima bueno ya en la ruta volviendo tranquilos eh, este fue el paisaje serrano que nos acompañó todo el camino y nos dirigimos hacia nuestra ciudad, Mar del Plata, eh, una ciudad de acuario con eh, ascendente en tauro y luna en sagitario. Hasta la próxima.